Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. ¿Qué tal? soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com hoy como veis os traemos doom la versión de 2016 que tanto dio de que hablar en, en los últimos tiempos gracias a steam play y proton que es uh, actualmente como tal y como lo estamos ejecutando en este momento como veis el juego pues se mueve muy bien tiene una calidad gráfica excepcional y vamos a jugar un ratito a ver qué tal está. Eh, me gustaría deciros también que bueno, pues, eh, estamos estrenando este videojuego. Eh, es uno de los videojuegos bueno, pues, que han estado de rebajas en estas últimas eh, rebajas de invierno de Steam. Y bueno pues hemos a, aprovechado para, para hacernos con él. Que creemos que es un videojuego que merece mucho, mucho, muchísimo. Eh, nuestra atención Y nada, vamos a empezar Vamos a ver de qué va todo esto Y bueno, pues eh, nada Que me gustaría que supierais Como os dije hace escasos segundos Que es la primera vez que juego, ¿vale? Bueno, pues vamos allá Le damos a E Y a ver qué es lo que pasa Hay que contener esto Bueno, pues nada. Aquí estamos y aquí está nuestro, nuestro magnífico traje de toda la vida. Echamos un ojito por aquí a ver qué es lo que hay. Todo muy tétrico, como podéis ver. Y nos ponemos nuestra armadura. La armadura de Doom de toda la vida. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resox vuelva a estar activo. Bienvenido. Soy el doctor Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. Bueno, como veis no se lo ha tomado muy bien. Vamos a allá y vamos a empezar a circular por todos estos pasillos que dan muy muy muy mal rollo. Vamos a ver. Ojo. Oh, oh. Ejecuciones. Vale, tenemos la opción de hacer ejecuciones. Si nos acercamos a ellos y pulsamos F, pues podemos hacer cosillas. Vale. Para, para atacar. Para atacar con, con la mano. Como veis. Todo delicadeza. Vamos allá. Bueno, el nivel de acabado gráfico. La verdad es que es como suele ser eh, habitual. Bastante... Bastante destacable, como en todos los juegos de, de Doom. La última vez que jugué a un Doom fue, bueno, pues en la en el Doom 3, eh, la, ver, la versión BFG. Que ya, bueno, pues un juego que ya tiene una... No sé cuántos años tiene, pero bueno, que ya tiene muchísimos años y que lo he jugado, bueno, pues hace bien poco y sigue manteniendo una calidad esplendorosa. Vamos. A ver... Bueno, podemos ver, como veis, información sobre, sobre los monstruos que, que, que vamos matando durante, durante nuestra aventura. Aquí tenemos también las armas, en esta ocasión solo tenemos dos armas, artefactos y bueno, pues tutoriales, vamos allá, continuamos, vamos a ver... Bueno, os comentaba que soy bastante, bastante negadillo con este tipo de juegos, ¿vale? Mi, mi dominio el ratón ya no es lo que era. Supongo que, que a través de los años uno va perdiendo facultades. Pero bueno, antes, antes jugaba muchísimo a este tipo de.. De videojuegos. Presencia de niveles peligrosos. activo. Bueno, pues parece que hasta que acabemos con todos los monstruitos no se nos va a abrir aquí la puerta. Y como veis, pues. Hay bastante, bastante que hacer por aquí en esta sala. Vale. Vamos a explorar un poquito, a ver si encontramos algunos ítems. Aquí tenemos un poco de escudo. Munición. Vida. No sé si se puede abrir. Parece que no. Bueno, pues supongo que la salida estará por aquí. Justo. No podemos dejar que abandone este lugar. Podría estropearlo todo. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas, pero debes comprender que nuestro interés es fondo buscaba únicamente beneficiar a la humanidad. Esta una que hemos perdido el todo, sí, pero te aseguro que merecía la pena poder. Bueno, está claro que está un poco mosqueado el hombre este. Pero bueno, no es para menos en una situación así ah, pues que te esté hablando el responsable de todo como si no hubiera pasado nada pues bueno, qué pasada planeta Marte bueno, supongo que es Marte, ¿no? Eh, normalmente suele ser Marte como mola qué desfase bueno, y como veis el rendimiento no está nada mal teniendo en cuenta que bueno pues estoy grabando eh, lo que sí eh, no tengo ni, ni idea cuáles son los ajustes gráficos que estoy utilizando pues eh, básicamente porque eh, nada simplemente lo he instalado le he dado a jugar y aquí estamos o sea que vamos a ver no es la salida por aquí me parece que tengo que saltar ahí abajo Pero por aquí, no. tenemos que caernos aquí. Bueno, pues nada, mirad los ajustes gráficos que tengo en este momento eh, son los siguientes: vale, eh, a 1920x1080. Eh, tenemos el anti-aliasing a, a 8TX, por lo que pone aquí, eh, el desenfoque de movimiento alto y campo de visual 90. Y luego el tema de los avanzados, pues. Como veis estamos utilizando OpenGL 4.5. Supongo que se podría activar aquí el tema de Vulcan, pero lo vamos a dejar así porque funciona bastante bien. Y luego, eh, bueno, pues eh, calidad de iluminación medio, calidad de las sombras medio, con sombra del propio jugador, calidad de lo que ha sido, todo, todo más o menos debe estar en, en, la, en la mitad. Eh, algunos ajustes están en ultra, otros están en alto, pero bueno, como veis... Eh, si os soy sincero, yo cuando juego no me fijo mucho en ese tema. Me, me importa más otro tipo de, de cualidades de lo que son los, los videojuegos. Yo creo que se ve bastante, bastante bien. No sería necesario subirles mucho los detalles. Y por aquí parece que es, ¿no? Vale. Bueno, parece que nos quieren llevar a un sitio concreto. Quieren que bajemos por aquí, claramente, ¿no? Bueno... ¡Hala! uno menos. ¡Ah, toma! ¡Qué bestiada! qué bestialidad bueno a ver si se acercan aquí quería darles un saludo con una bomba de esas hola bueno, nos han metido aquí un buen correctivo por estar demasiado cerca de toma es una pasada cuando utilizas el, el mele este Por lo que estoy viendo es una como una especie de hordas. Tienes como no te abre las zonas hasta hasta que superas la digamos que todos los enemigos de, de la zona. Este es duro, eh. Había dos por aquí, si no me equivoco. Ahí está el otro. Toma. Bueno, aquí hay una habitación. Con munición, vida. Y esto. Parece una puerta, pero está cerrada. Bueno. Pues nada, ahora vamos a explorar un poquito. A ver si encontramos ítems. Bueno, aquí como veis teníamos poco de escudo. La verdad es que esto se mueve de maravilla. ¿eh? Teniendo en cuenta la calidad del acabado y todo eso, se mueve genial. Esto que es una runa o algo así parece, ¿no? No se podrá activar. Pues nada, vamos a continuar. A ver por dónde está la salida. Bueno, tenemos aquí un indicador que nos indica más o menos hacia dónde nos tenemos que mover. Ya nos abrió aquí la puerta esta. Tenemos la munición a tope. Y encuentra el pase de acceso azul. Vale. Bueno, pues nada, tenemos que buscar una tarjetita ahora. También muy, muy típico de los de los juegos de, de toda la vida. El que tengamos que buscar pases para continuar a, a otras zonas. Eh, esto me está dando un poco de mal rollo. Ahí tenemos el pase azul. Ahora seguro que cuando volvamos a ver jaleo. ¿Sabe? Pues nada, no ha pasado nada. Ya podemos entrar. ¿Y esto qué es? Granada de fragmentación. Vale, y. ¿Y cómo se usa? Supongo que usando la G. A ver, tenemos aquí. ¿Cómo era el tema este? Con Tab. Aquí tenemos automapa. La pistola y la escopeta. Ah, y la granada que se lanza. Vale, con el botón central de ratón. Vale, da patadas también Bueno, estamos aquí, como veis, ahorrando ahorrando munición por aquí parece que hay un caminito, no sé a dónde llevará pero parece que es por aquí hacia donde tenemos que ir entonces vamos a explorar primero esta zona de, de aquí abajo a ver a ver si tenemos algo interesante por aquí bueno, lo que tenemos aquí es para explotar aquí a... ¡Ey! no te pases conmigo amigo Aquí es una zombilandia Toma, hombre Cachis en la mar Y aquí arriba no llegamos, claro Bueno, podemos explorar un poco A ver qué es lo que encontramos por aquí Hacia, en aquella dirección Vale, escudo Por aquí no hay nada Sale punto de control alcanzado. Pero me da que no es por aquí. Tiene que ser por ahí arriba. A narices. Esto no se abre, ¿no? No sé lo que es granadas, vale. Por aquí nos llegará el salto, sí, vale. Uf, estoy jugando con cascos mal rollito eh. pulsar E bueno, tenemos que venir hacia aquí vale, bueno, pues nada bienvenido a Marte nada interesante montones de, de datos sobre todo lo, que te, todo lo que vamos descubriendo poco a poco y y bueno pues eh, nada tenemos que ir en esa dirección volvemos sobre nuestros pasos esta zona ya la hemos explorado y ahora nos vamos a meter aquí esto que es dron de apoyo de combate Anda, mira qué interesante. Los drones de campo te proporcionarán modificaciones de arma que se pueden usar con el botón... Eh, bueno, botón derecho de ratón. De la modificación de arma. Elige la modificación que quieras y se acoplará al a arma. Usa los puntos de mejora de armas para aumentar sus capacidades. Bueno, pues... Eh, por ejemplo, pues... Uh, disparo explosivo. Ok. Bueno, pues... Esto estaría bien. Lo vamos a comprar. Y ya está. Muy interesante todo. Ojo. Oh, oh. Al rollo. A ver. Alegría. A ver, ahora sí que nos viene bien la, la munición esta. Todo lo que sea munición, escudo, vida. Lo vamos aprovechando en nuestro beneficio. Bueno, pues por ahí arriba, ¿no? control alcanzado aquí tenemos bastante munición lo vamos a mandarle aquí, es una granadita para que nos vaya haciendo el trabajo sucio ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! que se me movió el arma ahí, al suelo estos bichos arriba Venga, venid con papi. ¿Eh? ¿Dónde estáis? Aquí. Toma, hombre. Comportate. Oh, no llegué. ¿Dónde estás? Aquí. Arriba. Siempre me encantan las escopetas en este tipo de juegos. Distancias cortas, daño máximo. ¡Ay! Venga. Ahora sí lo hemos conseguido. Vale, tenemos que ir en esta dirección. Pero antes de ir en esa dirección, vamos a ver qué es lo que hay por aquí abajo. Vale. Anda, secreto. esto qué es? ¿Un muñequito. ¡Ay, qué potito! Bueno, vamos arriba otra vez y salto. por allí vale bueno pues había este atajo para cruzar para este lado pero bueno, es igual probablemente hayamos tomado el camino el camino más largo toma ¿te gustó? cagando leches necesito vida con urgencia uff menos mal Me mucho. Me van a matar. Me van a matar. Hombre, esto... Esto está genial, ¿eh? Venga, venga. ¿Dónde estás? Que te vi hace un momento. Jova, mira que... ¿eh? que te mueves, amigo. ¡Hola! Se acabó la tontería. Bueno. Pues creo que ya exploramos bastante, ¿no? A ver a dónde nos lleva. Por aquí. Tiene pinta, ¿no? Bueno, ahí parece que hay una vida. No sé si... Seremos capaces de llegar hasta ella fácilmente. Por aquí no podemos subir. Y por aquí. Por aquí sí. Vale. Que nos... Vid más vidilla. Genial. Nos viene muy bien estamos bastante bastante bajos Están más vida escudo munición y no sé si por aquí arriba podíamos llegar a ver vamos a ver no, no nos la hemos dado bueno pues nada a volver otra vez arriba arriba arriba Ya vinimos Y esto tiene pinta de ser por aquí Nuestro camino, ¿no? A ver, que aquí había Aquí tiene pinta De que va a haber jaleo En breve ¿Verdad? Bueno Bienvenido a la UAC. Llevamos 221 días sin accidentes. Bueno, pues nada. Parece que aquí se acaba nuestra primera incursión. Bueno, pues nada. Esta sería la primera misión de Doom la versión de 2016 y nada, la hemos estado jugando con Steam Play como veis sin ningún tipo de problema, el juego pues tiene una calidad de gráfica soberbia, es súper súper divertido eh, recuerda completamente a, a los clásicos de antaño pero con unos gráficos completamente actualizados y nada, eh, por supuesto una compra totalmente recomendable si queréis haceros con un buen shooter de calidad y, y bueno pues a, al estilo clásico de siempre pero como os decía hace un momento actualizado y nada sin más me despido espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis somos jugando en linux.com por ahí abajo os vamos a dejar un montón de enlaces a todos nuestros bueno pues nuestros grupos de telegram nuestras salas de matrix nuestros foros nuestras redes sociales demás todo en twitter y nuestros canales de YouTube y Twitch, que es desde donde nos estáis viendo ahora mismo. Y nada, si os gusta el vídeo, dadle a like. Si os gusta nuestro contenido, pues ya sabéis, simplemente tenéis que suscribiros y marcar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y si queréis dejar cualquier tipo de comentario, pues... Nada, nosotros encantados como siempre de leerlos y uh, de contestarlos lo antes posible, ¿vale? Y sin más me despido, como siempre os digo, hasta la próxima chavales, nos vemos, chao, chao, chao, chao, hasta luego.